Dashboard, tablero de comando, balance scorecard, cuadro de mando integral... De cualquier manera que llames a esta herramienta, el software tablero de comando full te proporcionará las siguientes soluciones. Matriz de impacto, mapa estratégico, medición del nivel de eficacia, monitoreo de avance, presupuestos consolidados, agenda ejecutiva, biblioteca personalizada, gráficos de alto impacto y fichas de almacenamiento del conocimiento. Ahora, ¿cómo administrar tu propio tablero de comando con un software? El software tablero de comando full permite saber en el acto cuál es el porcentaje de avance de cada uno de los planes de acción o iniciativas estratégicas y recuerda que un plan de acción o iniciativa estratégica puede tener varias actividades a ser ejecutadas. El software te informa todas las actividades que se ejecutarán en cada plan de acción, en qué semana del año se realizarán, en qué estado de avance se encuentra cada actividad, medida en porcentaje y con código de colores, y además el porcentaje disponible de presupuesto. El software tablero de comando full permite saber cuál es a la fecha el costo total de ejecución del plan estratégico completo, y cuál es el presupuesto disponible para la ejecución de cada uno de los planes de acción o iniciativas estratégicas, sus actividades y sus tareas. El software presenta un presupuesto consolidado a partir del presupuesto de cada uno de los planes de acción que están siendo ejecutados. El software tablero de comando full permite definir una matriz de impacto para priorizar la inversión de recursos, esto es gente, tiempo, dinero. Una sencilla matriz facilita visualizar impactos altos, medios y bajos. Y esto ayuda a preseleccionar cuál o cuáles objetivos serán aquellos a los que se les asignarán recursos prioritarios. El software tablero de comando full presenta el costo total de ejecución del plan estratégico. Es necesario y útil dar seguimiento a los gastos de ejecución del plan estratégico y estas plantillas hacen sencillo y eficaz tener todo bajo control. El software tablero de comando full también permite saber en el acto cuál es la eficacia en la ejecución de cada uno de los objetivos estratégicos del mapa estratégico. Tú sabes que es vital analizar la eficacia con la cual se ejecuta cada objetivo. Para eso, el software permite visualizar dos indicadores, el KPI del objetivo y el KPI del avance del plan de acción. El software tablero de comando full presenta la eficacia de ejecución en el logro de cada KPI y de cada plan de acción. Este programa permite analizar la eficacia de la ejecución desde el análisis del porcentaje de avance del resultado actual del logro de cada objetivo y del porcentaje de avance en el logro de cada plan de acción. El software tablero de comando full permite ponderar todo. Cada usuario define medidas y colores distintivos para poder ponderar las perspectivas, los objetivos estratégicos y los indicadores, los KPI. El software tablero de comando FULL mide con un indicador único la eficacia en la ejecución de todo el plan estratégico. Gracias a la ponderación realizada, el resultado logrado por cada subsistema, esto es por cada perspectiva, aporta información para alimentar al indicador único. El software tablero de comando FULL, permite visualizar los indicadores de cada objetivo estratégico mediante la metodología Hoshin-Kanri. El indicador único se alimenta de los subsistemas que a su vez se, se nutren de otros indicadores. El software tablero de comando full permite presentar ilimitados gráficos pero gráficos de alto impacto y ya sabemos que un gráfico vale por mil palabras. El software tablero de comando full Permite presentar ilimitada cantidad de fichas de definición de objetivos. En cada ficha se almacena el conocimiento y de esta forma, si la persona que está trabajando un objetivo abandona su puesto por cualquier motivo, ascenso, renuncia, nada se pierde. Lo mismo ocurre con los indicadores, con los KPI y con el plan de acción. El software permite almacenar el conocimiento en ilimitada cantidad de fichas. El software tablero de comando full, por supuesto, facilita la creación de mapas estratégicos. El software tablero de comando full facilita la construcción de la matriz tablero de comando. El valor del indicador del resultado actual es la única información variable que se ingresa mes a mes. También el software tablero de comando full tiene una agenda ejecutiva donde podrás registrar compromisos de ejecución. El software tablero de comando full tiene una biblioteca personalizada con artículos asociados a cada elemento relacionado. El usuario puede guardar en el disco duro de su computadora documentos, artículos, tutoriales, manuales o presentaciones relacionadas. Estas luego serán asociadas a cada elemento del software tablero de comando full y se conformará así una biblioteca personalizada. Tú puedes tener tu tablero de comando en forma rápida y sencilla. El software tablero de comando full es muy sencillo de utilizar. Se entrega con un manual de usuario que incluye un tutorial que se puede imprimir y que guía paso a paso en el uso del programa. Además, en cada una de las hojas del software hay acceso a un video tutorial en YouTube. El software tablero de comando full es multitablero. Con un solo software y con una única licencia, un consultor puede ingresar y administrar los tableros de comando de todos sus clientes. En una organización se pueden ingresar los tableros de comando de cada área, de dependencia o gerencia. No hay límites. El software tablero de comando full evita grandes inversiones. No requiere automatización a través de MySQL Server u otros sistemas de ingreso directo. Si quieres puedes tener un video didáctico gratis, tan solo entra en nuestro blog www.tablerodecomando.com